Amiguis, en este mundo hay dos tipos de personas. Las que empiezan el año súper comprometidos con sus propósitos de año nuevo y sus nuevas rutinas y metas y las que después de tanto festejo de fin de año empiezan como venado lampareado que no sabe ni para dónde voltear y yo, yo soy del grupo de los segundos. Siento que seguimos en el 2021 y sinceramente mi ardilla se tardó en empezar a girar después de una semana de vacaciones, fiesta, comidones y muy merecido descanso. Es por esa razón que se tomó la decisión administrativa de hacer una recopilación de bloopers metidas de pata, cagadas o como usted querido, querida o oh, querida espectador conozca a los errores o cosas chistosas que salen cuando no andamos al 100. Y se decidió que fuera el primer video del 2022 para que vean que no todo es lo que que las cosas no siempre salen a la primera y que también nos equivocamos bastante de vez en cuando y también para empezar el año ligeritos así es que bienvenidos a los bloopers del canal en 2021 y qué bueno que son los del canal porque si fueran bloopers personales me darían para un video de 20 minutos sin bronca saludos a mis exes no es cierto eso igual ni si mi nombre es Ayled y espero que este video les guste y o oh, divierta y nos veremos en unos días ya con la ardilla en movimiento y con todo la actitud para empezar este 2022 como se debe con hartas sorpresas y cambios que ya quiero que vean les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito con la ardilla en movimiento bye ¿Sí? ah, ya. Ahí está perfecto sí, ponle play, mira. muchas gracias pero qué tan discreto puede realmente vivir una mujer cuyo... Pra... Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. No puedo pasar toda la noche aquí. Yo tengo una vida. Les mando muchos besos y saludos a todos y, y pues nada. Bye. Ojo, terminamos y sus gracias. Bye quien casualmente ayudó a coreografiar, coreografiar, coreografiar, coreografiar. coreografiar coreo. Qué pena, no puedo decir coreografiar. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Thor. No sé qué hacer con esto, pero al sensual Thor. Ah. Aplausos. Aplausos. Aplausos. No hagan spoilers. Yo no entendí bien la película. Y desde muy pequeña, Jung ya estaba preparada para. Okay, entonces primero una intro, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, fue bueno, estuvo bien. No saben lo que significa hay hago. Y si no saben lo que significa hay o algo así, él también. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien, yo tampoco. PewDiePie ve hasta va va va hasta el final. Muy bien, soy bien, soy boy. ay me lastimé la rodilla. Y es una chambota. <risa> ¿Qué quiere? <risa> ya saliste del video. Ben Batlin nació Batlin. Sí, amigos, como lo escucharon bien como lo escucharon bien. <risas>